Aprender a amar significa estar preparado para dejar ir. Bajo la premisa de que nada es eterno en el mundo, debemos aprender que las personas que amamos pueden decidir marcharse de nuestra vida cuando menos cuando menos lo esperamos. Cuando esto sucede, pasamos por una experiencia que pudiese llegar incluso a ser traumática, mala, ya que poco a poco, a medida que vamos siendo parte de esta relación afectiva, vamos creando una dependencia de manera pasiva, por lo que no nos damos cuenta de la existencia de la misma hasta que ya es muy tarde, demasiado tarde, y nos encontramos a nosotros mismos en una posición en la cual simplemente no queremos dejar que la otra persona se marche, se vaya. Más sin embargo, al hacer esto mostramos una actitud egoísta, ya que cada persona tiene la cualidad de ser libre. Y nosotros, y nosotros, y nosotros no somos absolutamente nadie para prohibirle realizar lo que ellos creen que es correcto para sí mismos. Por ende, podemos decir que tanto la posesión como el miedo a la partida no son características propias del amor. No es mentira que el proceso de sanación resulta doloroso, pero es algo por lo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar, ya que el amar a una persona, nos acostumbramos a tenerla cerca, a pasar nuestro tiempo con ella, y creamos un apego, una conexión que incluso puede llegar a no ser sano. Afortunadamente, está dentro de nosotros poder seguir adelante entender la decisión de dicha persona y ver con buenos ojos la libertad que le estás dando, así como la libertad que estás ganando para ti mismo. Si sabemos amar, nos mantendremos enfocados. El amor no puede ser infundado sobre expectativas y pretensiones, para que una relación pueda perdurar en el tiempo y el amor pueda mantenerse vivo. No se puede caer en el albor popular, encancillando el amor dentro de la convención social común ya que esta solamente logra hacerlo prisionero y lo hace ver como una posesión. El amor no debe doler. Simplemente debe hacerte sentir que flotas sobre las nubes más blancas y altas en el cielo. Es una sensación cálida que disfrutas cada día junto a la persona amada. Claro está que cuando sucede algún problema, duele inmensamente, ya que nuestra mente se ha condicionado a que dicha persona no puede hacer nada malo. Y cuando hace algo que de cierta forma nos molesta, nos irrumpe, se rompen esas expectativas y que teníamos de perfección, por lo que el amor se va deteriorando, arruinando y quizás esquibrajando. No puedes forzar una relación a que sea duradera o perpetua. No puedes obligar a nadie a que se quede a tu lado por mucho que tú lo desees, lo anheles, ya que esa decisión debe provenir directamente de tu pareja. Algo que siempre sucede en el escenario del amor no correspondido, y esto es muestra de que no se sabe amar correctamente. Cuando un amor no es correspondido, el dolor aumenta ya que pones todo tu esfuerzo en hacer feliz a una persona que simplemente no se lo merece. Pero esto sucede porque con el tiempo has desarrollado ciertos criterios falsos sobre lo que es el amor, y no te has dado cuenta que para que sea verdadero tiene que ser tácito o bien mutuo. Dejar ir es prueba de que se sabe amar. Sucede algo muy interesante cuando una persona quiere irse de nuestro lado y nosotros no se lo permitimos. Lo que sucede es que dejamos ver una gran falla de amor propio, el cual al ser inexistente nos obliga a buscar el amor de otra persona para sentirnos completos. La aprobación de un tercero no es nada más sino un llamado desesperado de nuestro subconsciente para obtener felicidad de donde simplemente no la hay. Nada obligado es bueno. Por esta razón, que si tú no eres capaz de entender que una persona no es feliz a tu lado, vivirás siempre llena de tristeza debido a los diversos problemas que van a suceder en esa relación. Puede haber celos. Pueden haber peleas, contiendas, fuertes e incluso pudiesen haber engaños, infidelidades. Lo que terminarán por crear un caos total. Desprenderse de quien no quiere estar contigo es también parte del amor. Dejar que una persona siga su camino nos libera tanto mental como físicamente. Nuestra mente queda en paz porque sabemos que no le estamos reteniendo y que nosotros no vamos a vernos perturbados por las acciones que esa persona pudiese realizar. De la misma forma tendrás la libertad física para hacer lo que siempre has querido. Para cumplir tus sueños, tus anhelos, para alcanzar tus metas, para lograr lo que te propongas y te hayas trazado. Harás cosas que quizás en pareja no querías. Pero también debes pensar que si sí habían cosas que no podías hacer en pareja, porque tu persona amada te lo prohibía. Simplemente no estabas en una relación amorosa ni armoniosa, solo estabas en una relación de posesión en la que no podías ser feliz ni autorrealizarte. Cada quien merece su puesto. Al César lo que es del César y a Roma lo que es de Roma. Es una frase muy popular que puede servir para describir lo que se debe hacer cuando una persona simplemente no te dio... Motivos son no te hizo ver que quería quedarse a tu lado. A cada quien hay que darle lo que se merece, el tiempo que le compete. Si una persona jamás te demostró su amor verdadero, y si solamente tenía intenciones egoístas al estar contigo, tú no debes de ofrecerle tu amor ni tu cariño. Debes de dejarle ir y ser libre. De esa forma encontrarás tu propia paz. Tu consuelo vendrá de saber que esa persona en realidad jamás te amó y como tal no perdiste, porque quien ama de verdad no pierde, quien ama de verdad se conoce a sí mismo y sabe lo que es capaz de hacer. No luchas para retener a alguien que no se merece estar a tu lado, déjale ir, déjale de marchar y ser libre, que pruebe con otras personas hasta que encuentre lo que está buscando. Deseale el bien, libera tu mente y tu corazón de pesos innecesarios, de malos lastres y solo presta atención en lo que vale la pena y solo enfócate en tu paz interior para encontrar la felicidad que tanto buscas, sin depender de ninguna persona.